¿Qué tal, queridos amigos? Feliz Jueves para todos. Qué alegría que podamos iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. Hagamos de este momento un momento de, agradec de agradecimiento a Dios. Iniciemos nuestro día con toda la buena energía, dando gracias al Señor Todopoderoso, de todo lo hemos recibido de Dios. Juntos, digamos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy en la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, de finales del siglo V, uno de los grandes reformadores, impulsor de la fe, en tiempos de muchas dificultades, León Magno, Papa, dirigió a la Iglesia. Supo, con la sabiduría de Dios, orientarte de la mejor manera. Que tengamos la valentía de estos santos. Que hoy vivamos en la presencia de Dios, así con toda la fuerza. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allá, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día como el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allá, no se vayan detrás como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cuándo? El Señor nos deja claridad que hay una fecha exacta, hay unos signos de los que hay que estar pendientes. Pero también nos advierte el Señor que no hay que dejarnos engañar. Muchos van a intentar engañarnos. mire está aquí. Vengan, hagan. Eh, ¿no? Atentos. Hagamos la voluntad de Dios. El secreto, hermanos, es que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuándo? El Señor en su infinita sabiduría lo sabrá. Señor Dios, gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por esta oportunidad de iniciar una nueva jornada que hoy vivamos en tu santa presencia. Amén. Dios los bendiga. Los guarda y los protea.